Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Humanidades TV y a estos diálogos de facultad eh, en que vamos recorriendo las cosas más importantes que van pasando en nuestro, en nuestro universo de la Facultad de Filosofía y Humanidades. Y una de las cuestiones fundamentales que ha pasado en estas últimas semanas es que se renovó la directiva de la Asociación de Funcionarios de nuestra facultad. Terminó una larga gestión anterior, muy positiva en la evaluación de todo, y se inicia una nueva donde tenemos a Cristian Vergara como presidente, Natalie Tapia como vicepresidenta, y tenemos el gusto de contar con ellos para conversar unos minutos respecto de lo que están planteándose como nueva, como nueva directiva. Bienvenido Cristian, bienvenida Natalie, muchas gracias por aceptar esta conversación. Gracias por la invitación, Felipe. Hola, gracias. Bueno, felicitaciones, y, y no solo felicitaciones, sino que gracias a ustedes por, por darse el tiempo de, de tomar esta responsabilidad. Y, y en ese sentido, bueno, la mentalidad es uno de los elementos claves de la vida de, de la facultad y que se pretende impulsar, y la participación de los distintos estamentos en ese sentido es muy muy importante. En, en, en primer lugar, les quería preguntar, ¿cómo va ese tema? ¿Cómo van los caminos de participación y la intensidad de esa participación, desde el punto de vista de los funcionarios? ¿Cristian? Sí, parte, eh, y bueno, eh, yo creo que ese es uno de, lo, de los ejes centrales de, de nuestra labor, es el incentivo a la participación en, en nuestra asociación. Eh, de hecho, cuando, con Natalie, las primeras conversaciones que tuvimos, eh, no, nos planteamos el, la necesidad de hacer una campaña de afiliación, eh, por una parte, eh, y también de... Eh, crear y recrear instancias de participación eh, de, para nuestro estamento, como se dio, por ejemplo, eh, post-18 eh, de octubre, que hubo eh, mucha, eh, mucha creatividad, mucha imaginación respecto de cómo se, cómo se quería participar, la creación de instancias nuevas, eh, eso por un lado, y, y claro, nuestra asociación es, es una filial de la asociación central de Campo Juan Gómez Milla, eh, y una de nuestras labores eh, va a ser eh, intentársela crecer, eh, tanto en, en afiliadas y afiliados como en, en la mesa directiva. Eh, y en distintas instancias también en las que nosotros participamos, donde necesitamos eh, que nuestra mesa, bueno, nosotros somos dos, eh, nuestra mesa crezca. Sí, Natalie. Eh, sí. ¿En cuestiones concretas, métodos concretos de participación, áreas que a ustedes les parecen prioritarias. Áreas de participación. Eh, yo creo que lo importante es, bueno, siempre es estar como atentas y atentos a, eh, a velar porque se cumplan y se respeten los derechos eh, ya adquiridos por la organización. Y también estar ahí eh, con una organización fortalecida en caso de que eh, ocurrieran situaciones como la que ocurrió, la que llevó a, eh, a, a sentarnos a negociar por el acuerdo de remuneraciones, que fueron una serie de situaciones que se, se hicieron visibles y, y que nos impulsaron a, que, eh, a organizarnos para... Eh, eh, conseguir como más transparencia por una parte y más eh, equidad en las remuneraciones. Correcto. Y aumentos, bueno, eh, en, ese, en esa oportunidad, esto fue el año pasado, conseguimos eh, aumento de las remuneraciones de, eh, ya no recuerdo la cantidad, 60, creo que era como alrededor de 60 funcionarios, para equiparar sueldos eh, como... Eh, bueno, para equiparar los sueldos en general. Habían algunos que estaban muy bajos, entonces, bueno, fue un trabajo que hicimos por eso. Entonces, estar siempre así como alerta en caso de que tengamos que volver a organizarnos por alguna otra eh, causa que aparezca, y también estar como atentos a que se respeten los derechos que ya hemos eh, adquirido en trabajos anteriores. De, de la gestión anterior hay, hay un, una visión muy positiva de lo que se consiguió y lo que se avanzó. Sería interesante sí. eh, eh, que nos contaran el estado de estas relaciones ¿eh? y qué es lo que ustedes creen que es lo más, es lo más necesario de ahondar o de modificar o de, o de hacer avanzar. Cristian, Cristi eh, sí. sí. O Natalie, como ustedes quieran. Ustedes son los... Sí, quería agregar algo que, que dice Natalie, que, que creo que... Eh, una, de la, una de las cosas que me llevó a querer participar de una infancia así, eh, bueno, yo llevo 10 años trabajando en la facultad, eh, había participado en, en el comité de ética eh, eh, hace unos años atrás, que fue tristamental, eh, pero la, yo creo que el contexto político que vive Chile más, la, esta gran gestión, esta gran organización que logró eh, la directiva en estado por Rocío Núñez, donde estaba Constanza Heredia, donde también participó Natalie eh, en este eh, acuerdo de remuneraciones, que fue, eh, yo creo que, al menos yo lo veo así como un cambio de, de una posición como peticionista a una propositiva. y creo que ese, eso fue algo súper motivante para, para, para querer eh, trabajar en esa misma línea. Eh, yo le agradezco mucho a Rocío el, el modo en que ella eh, organizó la Asociación de Funcionarios y Funcionarios, porque yo creo que motivó a que nosotros también quisiéramos participar y, y, e intentar cómo seguir esta agenda, este camino. Eh, y además con, con, con la creación de este documento, donde, donde conocemos más y mejor cuál es la situación de nuestras compañeras y compañeros. Yo creo que esa es una de las cosas que, que más rescate y donde donde queremos eh, trabajar eh, eh, con más fuerza, yo creo que mientras más sepamos como datos, eh, no sé, el ejemplo de lo que hace Fundación Sol, por ejemplo, eh, <risa> es algo súper importante, ¿sabes? Porque también pasa mucho que, que a veces por desconocer reglamentos, por desconocer la situación de, de quién está a tu lado, eh, también uno puede caer en, en, en situaciones de, de aislamiento y de no, de no participar por el bienestar del común. Yo creo que eso es algo, algo que tenemos que, que incentivar de distintas maneras. Eh, y este documento logrado, eh, yo creo que es algo súper eh, importante de cómo efectivamente se pueden lograr cambios con trabajo, con un con, eh, con trabajo aplicado, concreto, eh, estudiado, y eh, yo. Estoy súper contento de que esto se haya logrado porque eh, siento un precedente. Natalie, y, y la situación de los honorarios, que es un grupo importante en la, en la universidad, bueno, no solo en la universidad, en muchas partes, pero en, en el caso concreto de la universidad, eh, y quizás son los más desprotegidos en, sí. normalmente, ¿Cómo, cómo, lo, ¿cómo lo quieren encarar? ¿Qué, ¿Qué cosas se pueden, o ustedes quieren impulsar en ese, en ese sentido? Bueno, eso yo creo que es un punto súper importante, porque la agrupación de, de trabajadores honorarios es una agrupación eh, que está separada de la asociación de la FUCH. Eh, o sea, siempre se están vinculando, pero eso yo creo que es un camino que tenemos que... Esos son pasos que tenemos que empezar a dar, que yo creo que ahí hay trabajo, harto trabajo por hacer. Porque no se ha logrado como vincular de manera más como de peso, pa, para que la FUT sea pueda como prestar apoyo a la Organización de Trabajadores Honorarios. Ahora, sí. ahora es como solo moral el, el apoyo que, podemos, que se ha podido brindar hasta ahora. Sí, pero es una organización que está activa y que yo creo que es, es un punto importante de los que tenemos que... ¿Y Es importar? posible, esta, perdona la ignorancia mía, pero es posible estatutariamente que ellos formen parte o... o ¿O se vinculen formalmente con la FUCH? ¿O eso no es posible, dadas las condiciones contractuales y, y, y los reglamentos? Claro, yo entiendo que hasta ahora no es posible. No ha sido posible hasta ahora. Claro. Por estat estatutos. Por ahí hay un... Es otro el, vínculo, todo... que ellos, es, es otro el vínculo con la universidad. Mm. Sí, por pues ahí todo un tema. Oye, ustedes enviaron una carta abierta a propósito del 11 de septiembre. Eh, sería interesante comentarla a los los términos de esa carta y, y por qué, bueno, el por qué es muy obvio, pero de todas maneras nunca malo olvidé recordarlo, digamos, Cristian. Sí, eh, bueno, era eh, cuando, cuando asumimos como, como nueva directiva, eh, una, fue una de las primeras cosas que, de la efeméride, que, que, que nos vino, que nos vino eh, la Semana de la Memoria, eh, y bueno... Natalie también lleva harto tiempo trabajando en la facultad. Ambos somos ex este estudiantes del Campus Congo de Mía, además. Uh -huh. eh, y tenemos como una historia eh, detrás de, de, de este tipo de, de, de, de fechas tan, tan importantes. De hecho, eh, a mí me alegro mucho que con Natalie pudiéramos ir eh, a entregarle una ofrenda floral junto a la FU, junto a la Cena food eh, al Monumento de Allende ese día. El viernes, sí. Fue el viernes 10, si no me equivoco. Sí. Eh, y, y bueno, eh, a propósito de eso quisimos eh, hacer como una primera comunicación pública respecto de algunas ideas eh, que queríamos compartir con, con nuestra comunidad como una primera, como una primera cosa. Eh, y ahí hablamos de, de la necesidad de, de, de resguardar el tema de la memoria, eh, bueno, por, por la pandemia este año no lo hicimos, pero también rescatamos la, la idea de la anterior de visitar sitios de memoria, eh, visitar lugares de memoria. Eh, pensamos que también, a propósito de que tenemos un edificio nuevo de facultad y que en algún momento vamos a poder habitar, tenemos, una, sí, tenemos una oficina donde eh, tenemos la idea de Pensar en temas de archivos para nuestra asociación de funcionarios y funcionarios, eh, para también dejar registros de nuestras actividades, de nuestra memoria, nuestra memoria fotográfica, por ejemplo. Eh, pensar en temas eh, desde la archivística eh, para eh, construir ahí un, un tema que todavía está abierto, o sea, tenemos que pensar cómo lo hacemos, ojalá vincular a más personas. Eh, y, y bueno, y aprovecho... Eh, de, también de mostrarles algo, que es una recomendación de lectura, porque pa, para, ese, para, esa, para ese texto eh, Revisé un libro publicado por la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones Que se llama La dictadura de los sumarios, 1974-1985, editado por jimena Puz po. eh, ¿Sí? Y es algo muy interesante de cómo se rescata la memoria de estudiantes, funcionarios y funcionarios Y de académicos en esa época, eh, historias de exonerados, historias de sumarios de cómo se va imponiendo eh, eh, el miedo en la universidad, de cómo eh, se van quitando derechos, de cómo se va eh, eh, eh, achicando los espacios de participación, y sobre textos como este uno puede pensar en cómo recuperar. yo creo que es súper importante revisar estos trabajos tan importantes para nuestra comunidad. Eh, Natalia, tú me contabas algo antes de, de, de iniciar la grabación de esta conversación de, de, la, de los ejes de, de la tarea que ustedes quieren, quieren llevar adelante en, el, en su periodo entonces sería interesante conocer cuáles son los ejes fundamentales del de proyecto que ustedes van a encauzar Sí, eh, bueno, primero ya creo que ya lo fue lo primero que hablamos. La participación es uno fundamental, por La participación por es uno fundamental eh, también está eh, género, que creo que ahí los, está como. Es súper importante el, el vínculo con Virgen DiFil, ya el trabajo que ellos están haciendo, y que nosotros estamos participando también en esa. Bueno, estamos recién como en las primeras reuniones, pero súper importante lo que se está haciendo ahí: trabajo acerca de cómo detectar el acoso y cómo actuar en situaciones de acoso. Eh, de acoso laboral, de acoso sexual, y eh, políticas de integración también. Se están haciendo como varias iniciativas ahí, en temas académicos, pero también eh, temas que nos eh, involucran a nosotros, como por ejemplo de acoso laboral. Uh -huh. eh, ese es otro de los ejes, y eh, bueno, en la memoria también, que es lo que decía Cristian también, que tiene que ver como con la en darle como más importancia también a, a nuestros archivos, a como dejar registro de lo que estamos haciendo y ver si podemos recuperar algo, eh, organizar algo de lo que ya se ha hecho para, como también ir pensando como en nuestra historia, en cómo se ha ido formando la organización. No sé si se algo, eh, Cristian. Sí, yo, yo pensaba también como, como eh, partimos como hablando sobre memoria, eh, o sea, partimos de nuestra casa nuestra, eh, nuestra directiva claro y nuestra mesa directiva. Eh, también el, el tema de participar, de, de ocupar el espacio en el 8M, que, que era algo súper que, que Rocío era muy visible ahí con un discurso muy, muy importante. Eh, yo, eh, antes de esta reunión, como que anoté algunos, algunas cosas como que, que rescato de, de, y que, de, que rescato de, de, de esta FUT, y que nosotros también eh, deberíamos seguir, como recuerdo el homenaje a Margarita Ancacoy, que, eh, que ahí es, eh, es eh, un símbolo eh, eh, para pensar en, en términos de género, en términos de equidad, en términos de, eh, de cómo funciona la Universidad de Chile, eh, de cómo son, cómo son la, eh, la vida dentro de la universidad, eh, yo creo que es algo súper, súper importante, como esa memoria, esa memoria que, que, se, que se rescata allí. Oye, eh, no podemos soslayar que estamos en un periodo político fundamental, digamos, uh -huh. especial, distinto, esperanzador, y etcétera, etcétera. Eh, y en ese sentido la pregunta es bien es como bien obvia pero cómo cómo ven ustedes que la universidad en general y, y, y la asociación en particular la facultad nuestra y, y la asociación de funcionarios en particular se inserta y, y debe insertarse y vivir este tiempo tan trascendente digamos que quizás por estarlo viviendo de repente se nos olvida lo, lo fundamental que es y a lo mejor lo, lo, el, el, el peso histórico que va a tener este este período, eh, en, en mediano plazo, pero, y, y ojalá que también en el largo plazo. Entonces, ¿cómo, cómo ven esa perspectiva, Cristian Natali? Eh, yo sobre eso creo que, claro, sí, eh, una de las motivaciones también que a mí me movió a, a participar en la directiva es eso, creo que es un, un momento histórico súper importante, en el que es... Eh, es súper importante, y bueno, ya es un honor tener alguna participación política en este momento, creo yo. Eh, y pienso que sí, acá en la facultad eh, se dio una cuestión súper, eh, como efervescente, como decía Cristian, en donde se formaron como organizaciones en, a partir del 18 de octubre, que han sido eh, hitos, eh, por ejemplo, yo estuve participando también en Humanidades a la Calle, que fue como la comisión de propaganda, de, eh, no era solo propaganda, vinculación y propaganda. Y es, fue triest es triestamental, ahora no, no, no hemos participado en este periodo de pandemia, no nos hemos organizado nuevamente, porque el trabajo que hicimos era tenía que ver con lo que estábamos haciendo acá en la facultad, pero había muchas ganas de participar de académicos, de funcionarios, de estudiantes, eh, y vincularse con la comunidad. Entonces era, fue un trabajo súper bonito, que yo creo que es súper importante, y creo que, claro, es muy importante que las organizaciones de base estén organizadas en este momento en que están ocurriendo estas transformaciones, ¿Ya? Porque finalmente los cambios y la fuerza está ahí, en las bases. Entonces, claro, sí, por eso es, un, es una tarea súper importante fortalecer la organización y, y, y fomentar la participación. Porque además es muy eh, enriquecedor el, el crear esta comunidad. ¿ya? Sí. Eh, el sentido de comunidad, como darle comunidad senti es como darle sentido a, a tu vida, a tu trabajo, no sé, es una cuestión muy amplia. ¿Cristian? Sí, yo concuerdo con, con Natalie en, en, en, en rescatar eh, lo que se dio en, en, esa, eh, en esa situación efervescente, como dice Natalie. Eh, yo encuentro que la, el, el, el rescatar el, el la, esas situaciones de asamblea de Cabildo son súper son interesantes. Eh, alguna vez, Felipe, conversamos eh, el que vamos a tener años de intensa discusión política y de intensa formación política, donde uno va a ir eh, adquiriendo eh, distintas eh, eh, formas y adoptando mod modos de, partic de participación. Eh, y está el, el, el tema de los cabildos, yo encuentro que fue un, un, una escena súper super importante para pa poder vincularse. O sea, y estamos, y estuvimos los cabildos, estamos en una etapa donde estamos observando la convención constituyente estamos eh, yendo a votar en varias oportunidades durante este año o sea, eh, estamos observando un montón de cambios donde queremos ser parte también, yo creo que eh, nosotros eh, también queremos eh, participar y, en, y, y trabajar en nuestro espacio eh, una, me acuerdo de, de una de, la, de las consignas del, del momento de eh, vos, dices, yo, era democracia en, en el país y también democracia en la Universidad de Chile, yo creo que el, de, velar por esto, luchar por, por, demorar, por democratizar Los espacios dentro de la Universidad de Chile Y participar en ello, ocuparlo eh, convencer a la gente que se una, que, que, que participe Es eh, algo que es un deber de nuestra generación De, no, de las generaciones que estamos viendo esto eh, Y también es eh, algo súper enriquecedor Porque uno, uno va aprendiendo eh, eh, cuando, cuando fuimos... Eh, luego de la elección eh, sentí mucha alegría, pero también eh, la necesidad de aprender muchas cosas. Tenemos que revisar un montón de, de, de artículos y de, de, de textos eh, que son necesarios para, para poder eh, vincularnos con nuestra comunidad y con sus derechos. Eh, y también es tan interesante ver eh, todas las experiencias anteriores. Eh, me he puesto a escuchar fotos sobre Clotario Oblés, sobre Recabarren, sobre esa experiencia es tan interesante. Eh, y están ahí, y yo creo que es súper bonito eh, aprender de todo eso. algo más que agregar? Eh, o sea, respecto a eso, solamente que la importancia de la, del, de la, del fortalecimiento de la organización, eh, porque me acuerdo de, de, o sea, para ejemplificarlo, eh, una vez entre, y no es que quiera hacer propaganda política, pero recuerdo que una vez entrevistaban a Artés, um, al candidato presidencial, y le preguntaban cómo pensaba él gobernar y hacer todos los cambios que él quería hacer, y él decía, bueno, pues la ciudadanía organizada fuera del Congreso si es necesario, y, y, y creo que esa idea es como, como súper gráfica de lo importante que es que la ciudadanía sea organizada y que las organizaciones sindicales y todas las organizaciones de base estén como cada vez más fuertes y que, no sé, aprovechar ese impulso. Cristian Vergara, Natalia Tapia, eh, la directiva de la FUCH, la nueva directiva de la FUCH, un millón de gracias por la gentileza de darnos este tiempo, y de poder exponer un poco las ideas y proyectos que van a encabezar en su periodo ante nuestra comunidad. Y muchas gracias, por supuesto, a ustedes por acompañarnos, nos reencontramos en Humanidades TV en cualquier momento. Gracias, Felipe. Chao, Gracias.